Hermosa falda para niños con vuelos en la parte delantera y en el ruedo. La puede confeccionar de diferentes telas y diferentes colores. Aquí se muestra el patrón de la falda y las medidas del vuelo. Ya previamente cortada la tela, esta es la parte delantera y dos vuelos. En el patrón se encuentran las medidas del vuelo, esa es la parte delantera, vamos a pasar o verlo en todo el orillo del vuelo y lo colocamos de esta manera y arruchamos igual a la capa que le vamos a colocar en la parte de delante, y agarramos o verlo al vuelo. Listo, agarramos otro una costura recta para poder arrugarlo. Y que nos quede el tamaño de la palma. Y la colocamos de esta manera para pasar costura recta. Igual en esta parte. Y luego volteamos. Pasamos costura. Listo, así nos queda Muy hermoso y fácil de confeccionar esta falda Y esta es la capa que le vamos a colocar Y esta es la pretina La colocamos de esta manera Y pasamos costura en esta parte y yo verlo Fijamos con alfileres Y esta es la parte trasera Listo en esta parte le vamos a colocar una costura recta, una pertina, la elástica mide 24 centímetros y 3 centímetros de ancho, la vamos a colocar de esta manera para que arruche. Lista ya nos queda la parte trasera con la elástica y el vuelo y la parte delantera. No le vamos a colocar elástica La vamos a pegar a los laterales de esta manera doblamos La parte delantera hacia la elástica hacia abajo Y colocamos derechito los laterales para luego pasar costura Y lo no vuelo que nos queden derechito Igual de este lado, fíjense bien pasamos costura, así nos queda luego volteamos la parte de la pretina de esta manera y nos queda así muy hermoso y fácil de realizar esta farda la puede confeccionar de diferentes telas, de diferentes estampados colores, le quedará hermosa a su niña, en esta parte vamos a pasar costura recta para que no se voltee costura recta en esta parte para fijar la pretina Y en esta parte vamos a colocar un detalle Hermosa Un hermoso lacito Colocamos una tira, doblamos, pasamos costura Y nos queda así Ahora buscamos el centro Y lo pegamos con costura en esta parte Para luego hacer el lacito muy hermosa esta falda, espero que les haya gustado. Comenten si les gustó este proyecto.